Buen día, hoy les presentaré cómo medir la corriente para poder dimensionar los elementos de protección en su instalación eléctrica. En este caso los materiales son pinza amperimétrica, un motor de licuadora que sería la carga y la alimentación eléctrica. Como siguiente punto comprobaremos como no hay consumo tenemos una lectura de 0 amperios como lo ven aquí tenemos una lectura de 0 amperios porque no hay consumo en este caso vamos a conectar la carga eléctrica y la encenderemos este es el consumo de corriente eléctrica en estas lecturas, de acuerdo a los equipos que tengan conectados, podrán dimensionar sus elementos de protección para sus instalaciones de lejos. Eso es todo amigos, gracias.